la mancha de la mora con otra verde sequita olvidando la que se fue te fuiste tú la verde bonita trataba de olvidar era el momento trataba de alejarme era el momento y cuando estaba tratando de olvidar llegó el amor y conseguí empezar y comenzó a marcharse la tristeza y se fueron yendo los dolores y apareció, un nuevo latido Mi corazón renació No se había perdido mm. La mancha de la mora Con otra verde se quita Olvidando la que se fue Tú fuiste la verde bonita. El amor brotó por momentos, cada día más fuerte y más tierno. No encontré solo un amor, encontré un ángel aquel invierno. Sin decir adiós ni olvidar nada, supiste hacerme ser feliz, mi amada Ya no tenía que olvidar ni penar, apareciste un día bella y enamorada. La mancha de la mora con otra verde se quita. Olvidando la que se fue, tú fuiste la más bonita, tú fuiste... La más bonita